Bienvenidos de vuelta Es el principio de algo que os estará gustando demasiado en Fortnite Pero Galactus también está a punto de llegar a la isla Preparado para destruir a Polo para siempre Así que en este video estaremos enseñando absolutamente todos los nuevos cambios Que están por llegar a nuestra isla de Fortnite Y además las novedades de la época de Navidad dentro de Fortnite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 Uh, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y es que, últimamente, me siento muy festivo. Sé que estamos a mitad de noviembre todavía. Queda algo más de un mes para las navidades, pero... ¡Hey! Aparentemente, Epic Games también se está empezando a emocionar con el evento de Navidad. Si quieren saber todo lo nuevo que ya sabemos sobre el Winter Fest y las nuevas filtraciones... Dejen su poderosísimo like en el video y si todavía no te has suscrito, suscríbete con la campanita activada. El mayor evento que jamás hemos visto en Fortnite está a punto de aparecer en la isla, pero pongámonos a pensar. Y es que jamás todavía hemos escuchado ni siquiera cómo se llamará el evento, ¿cierto? Hay cosas nuevas de las que realmente debéis estar informados. Los desafíos filtrados nos muestran algo que poca gente ha descubierto. Y es que hay uno de los desafíos que nos ha llamado realmente la atención. Boogie Before Oblivion. Boogie Antes del Olvido. Mmm. Suena... A que tendremos que cumplir un desafío justo al finalizar esta temporada Y no solo eso, sino que ya hemos podido también descubrir las dimensiones reales de Galactus Gracias a esta imagen Esta imagen del espectrograma nos muestra un fotograma de cuando Galactus llegue a Apolo ¿Ven lo grande que es en comparación con la parte de abajo? Bien, lo de abajo es nuestra isla de Apolo Pero los jugadores están confusos porque no entienden de qué lugar se puede tratar para saber dónde es que aparecerá Galactus Esto podría ser Industrias Stark o bien las ruinas Sabemos que el Helicarrier se moverá de donde está o bien, aparecerá un nuevo Helicarrier justo encima de la isla, encima de Industrias Stark. Y justo ahí encima será donde estaremos esperando, junto a los superhéroes de Marvel, la llegada de Galactus para destruir a Polo. Hey, antes de pasar a enseñaros las cosas de Navidad en Fortnite, mostraremos la sorpresa del día. Aquí tenemos la cabeza de Galactus y así será como se verá dentro del juego. Al parecer los filtradores encontraron pistas sobre esto en los archivos del juego secretos Y lograron sacar la cabeza de Galactus con unas texturas un poco raras Ahora hablaremos sobre esa época del año que todos quieren Winterfest En cada temporada han añadido los cambios necesarios para la llegada del invierno y de las navidades dentro de Fortnite y este año no será diferente. La temporada pasada vimos todo el mapa absolutamente nevado. Nuevos regalos y nuevas recompensas. Siempre se trata de una época mágica del año. Una época maravillosa y súper chula. Ha aparecido el primer trineo de este año ya en los archivos del juego. Lo que significaría que la siguiente temporada... ¡Ya estará ambientada en las navidades! La temporada 5 tendrá una temática navideña como a nosotros tanto nos gusta. Pero... ¿Os pensáis que se trata de un paracaídas? ¡Los filtradores nos han dicho y revelado que se tratará de un nuevo vehículo! Y es que estamos acostumbrados a filtrar absolutamente todo lo nuevo en este canal. Ya sabéis que siempre somos los primeros en filtrar las cosas más interesantes de las temporadas. Pues lo único que se sabe hasta ahora de la temporada número 5, con la época de Navidad al llegar, es el nuevo vehículo. Me refiero a que, wow, Epic Games tiene todo ahora mucho más en secreto. Lógicamente, el Winterfest está en nuestra agenda de Fortnite, pero... Con cero filtraciones hasta ahora. Así que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado el vídeo. Y si han llegado hasta el final comenten en los comentarios. ¡Qué chulo el trineo de Winterfest! Les daré un corazón a todos esos comentarios. Y dejen su poderosísimo like para encontrar más filtraciones de Navidad. Y subirlas pronto. Seguirme en mis redes sociales que las tenéis debajo en la descripción. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo cracks.